Ah, ok, ah. pues vamos a, vamos, sí, vamos a ver. Sí, hay un sondeo donde vamos le preguntamos a, a la gente eh, sobre eso, sobre si conocía cuando, la, el contenido. Cuando ¿sí? concluye el sondeo no podemos ir a la pausa de una vez. Sí, exacto. Adelante, vamos a ver el sondeo que nos tienes ahí todavía. No, ¿no? lo está, tengo ver, listo, ahí. Está listo. Vamos a ver. No, quizás no he no, no estado tanto de eso. Ah. O sea, como uno ha estado un poco alejado, sabes, lo que es la. La cultura y la. Sabes, los estudios, tú sabes que uno. Exacto, o sea, tú, tú no entiendes lo que es el pendón, o sea, cuando dice templo y esas esa frases. No, ¿no, no entendí. Entiendo? No, no, no. 12 estrofas del himno nacional dominicano. ¿Eh? dama ¿usted conoce el concepto real del de himno nacional de las 12 estrofas? eh Le voy a ser sincero, yo no me la sé. Y fui estudiante y no, nunca me la aprendí. Concha con es lo único que yo sé. ¿Usted se, la, se lo sabe el himno nacional? No, nada. ¿Eh? Concha es lo que sé no la más. Yo no sé hacer semana No sé, no me la sé. Dame un momento, que ando un poco rápido. Pero, te lo sabes o no te lo sabe? Sí. Ah, y, y la frase, ¿tú la entiendes? La frase extraña que hay en el himno nacional. Sí, pues yo la busco en el diccionario. Ah. ¿Tú sabes las 12 tropas, el himno nacional dominicano completo? No, no. ¿Eh? No. ¿A lo completo, con sus dos estrofas? No. ¿Sí? No. no. No. me lo sé. Yo lo cantaba cuando estaba en la escuela, pero ya no me recuerdo, no recuerdo la, la estrofa. La doce Aquí es raro que se lo sepa la doce. En el país. No. ¿Y conoce, eh, hay frases que usted no entiende ahí en el inglés? Hay una. ¿Como cuál? Bueno, tendría que, tendría que ensayarlo para saber. A pesar, no sé, a, a empezar, porque ¿qué pasa? Que ya nosotros los viejos se nos va olvidando la cosa. Más toque joven. Pero nada, más, nada más dan cuatro, pero son muchas. Son como diez. Ah. Y un ejemplo ahí, la, la frase, ¿usted la domina toda o no? Me lo sé entero, completo. No lo voy a cantar ahora, porque ah. me duele la vergüenza. Por lo menos la mitad. Ah. Y la palabra usted la identifica toda el concepto usted... sí eso sí por ejemplo usted sabe qué significa pendón ah no no no ah. no o sea tú lo entiendes la cuando dicen que la palabra pendón templo y esa palabra tú lo entiendes bueno eso diría por ejemplo que tiene su significado por ejemplo, que dieron que se ve que que dieron a muchos mucho, mucho jóvenes o muchos héroes, dieron la vida para que, que seamos libres. Eh, pues, ajá, pero tú dominas, por ejemplo, el vocablo de la palabra pendón, templo, eh, bélico. ¿Tú sabes el concepto de esa palabra? Bueno, tú sabes que, que no todo. Tú sabes que siempre fallamos. No, mismo, y, y, si, y, si, y si tú conoces, tú conoces, por ejemplo, la frase del himno, esa frase pendón y esa Bueno, yo me sé eh, el hino nacional. Claro, porque soy claro. Yo soy un estudiante bachiller. Pues, o sea, ¿Completo te lo sabes? Claro, completo. ¿Y sabes qué significa, por ejemplo, pendón, eh, bélico? Bueno, eso quiere el hino nacional, eh, eh, eh, como le digo, es un símbolo, eh, símbolo patrio que se hizo sobre la libertad, los artes, sobre la libertad que somos libres e independientes, de que tenemos una democracia libre, eh, de que somos independizados, eh, y que somos una isla aparte, como dividida ¿sabes? con el vecino país, y más cosas. No sé nada, no sé nada, ¿Eh? ¿cómo? No sé nada.